Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Si quieres saber qué es lo que va a pasar, sigue viendo este video. En primera vamos a entregar nuestros víveres a los ¿Sí? Ahora Ya vamos a ver este dónde se entrega, porque el motivo de esta marcha es precisamente ese, ayudar a, a las personas que menos tienen. Ahorita estamos buscando este dónde se supone que tenemos que ir a entregar todo lo de los víveres. No lo encontramos. Pero no lo encontramos Ya preguntamos a mucha gente y todas nos van a los diferentes lados, así sí, que nos tenemos que apurar porque la marcha ya está por comenzar. No encontramos. No, ay, no lo encontramos. Estamos sufriendo. <risa> y pues ya por fin dimos con nuestro amigo el contenedor, a ver qué tal. Pues por lo que vemos, mucha gente está ayudando, está súper bien esto. La verdad es que eh, es una muy buena causa lo que la gente está haciendo, de que se reúnan todos para poder ayudar a la gente que menos tiene. Y unamos PES no se queda atrás, por eso estamos aquí, porque queremos venir y ayudar con nuestro, aportar con nuestro pequeño granito de arena. Además de que lo están haciendo de una forma muy divertida, es una forma en la que México es solidario y no solo se une para hacer otras cosas. Vamos a depositar todo y ahorita lo hacemos. Estamos muy satisfechos porque ya entregamos los víveres que teníamos que entregar y pues por agradecimientos nos dieron esos bonitos estampas. También les vamos a dejar todas las redes sociales aquí para que lo sigan y podamos seguir apoyando a muchas más personas con Alimento para Todos. Bueno, y ahorita ya encontramos a nuestra amiga América, ella nos va a convertir en un zombie, en un sobreviviente, o a ver en qué nos convierte y pues nada. sobreviviente de este ataque zombie que está sucediendo en la Ciudad de México. Este, pues yo creo que igual voy a ser un sobreviviente porque la verdad es que perdimos mucho tiempo intentando encontrar lo de los víveres. Pues nada, América ahorita va a intentar hacer lo que se pueda. América, me va a hacer una sobreviviente muy hermosa y pues ya va. Los que sobrevivimos somos los que reciclamos el PEN. Igual hay mucha gente que les interesando mucho lo que es una mospe y la verdad es que está muy chido porque así a la gente le sigue preocupando lo que es el medio ambiente. Ah, no nos dio mucho tiempo, la verdad, para ir hasta la marcha, pero aquí estamos en, en el monumento de la Revolución. Todos están muy bien caracterizados. Hay de todo aquí. Vamos a ver qué tal, cómo se pone todo okay, Mira, a mí me gusta mucho lo que es la... La idea de los zombies, este, me gusta mucho el, el pensar en que puede pasar el fin del mundo de esta manera, ¿no? Y me gusta lo, lo que es la policía y todo eso. Y pues quise que fuera parte de mi outfit del día de hoy. Es la Corporación, es la Corporación Umbrella, ¿no? ¿No? Umbrella. Ah, Se este, ven, pues ya perdí mis armas, ya, ya me mordieron los zombies, ya hasta aquí llegué. Entonces, <risa> este, empezando infectando gente aquí a ver a ver quién más. Y también vienes por la lo el eso es lo más cómico, que traigo ahí mis latas y no puedo ir a dejarlas porque no, no sé okay. No saben ustedes dónde está el lugar porque ya no Están por allá abajito por Ah, porque es que camino 5 metros y ya no llego y no llego y creo que sí me voy a pudrir antes de llegar ¿En qué te inspiraste para hacer tu disfraz? No, únicamente me surgió de la imaginación, de hecho yo estaba haciendo otro disfraz para el 1 de noviembre y estos eran sus adornos. ¿Y tú sabes por qué se está realizando esta marcha? Es un evento social para recaudar ¿no? ah. alimentos para la gente más necesitada, ¿no? Sí. ¿Es un mundo de gente aquí? No, y es que hay de todo. Hay como unos tipos con sus pistolas y bueno, hace ratito vimos a uno de umbrella tienen una, una caracterización muy chida Ni siquiera parece que sea disfrazado Se ve muy real, está muy padre Eso sería todo Estuvo muy padre todo esto La gente es muy solidaria La gente se disfraza mucho Aparte eh... son súper super buena onda, o sea, es la primera vez que yo vengo a una cosa como esto y es padrísimo, no sé, el ambiente está muy padre. Muy padre, ¿tú qué tienes que decir, Shir? Pues igualmente México es un país muy solidario y aquí las personas hacen los eventos de caridad, pues muy divertidos, es una aportación muy buena y pues Unamos Pet está presente. Unamos Pet siempre está presente y lo mejor de todo es que Unamos Pet sobrevivió al apocalipsis zombie.